Vamos a hacer una cueca ahora, empezamos esta parte con una cueca. Muchas gracias es una mezcla de dos cuecas Un poco eh, Mezcladas Entre sí, la cueca de las collas y, y la arenosa Y ahora vamos a tocar Laura había tocado el charango, Poderoso, el chiquitín Y ahora va a agarrar otro Chiquito que se llama el 4 Venezolano Vamos a hacer Una joropo que se llama Whatever.